Estoy configurando el gestor de ventanas BSPWM en Linux Debian. Y para configurar la resolución de la pantalla se utiliza XRANDR. Poniendo este comando o esta línea en el archivo de configuración. El archivo de configuración se llama BSPWMRC. Aunque si quiero modificar la resolución de la pantalla tengo que hacerlo todo manualmente. Es decir, ejecutar XRANDR y ver las resoluciones disponibles para luego modificar nuevamente la línea en el archivo de configuración de BSPWM. Dando el comando correcto. Lo mejor es utilizar ARANDR, que es la interfaz gráfica o el frontend de XRANDR. Entonces, busco arrandr con apt-search y luego lo instalo con sudo apt-install arrandr Y luego, al abrir arrandr es muy fácil cambiar la resolución de la pantalla. Y esta configuración la puedo guardar en un archivo .sh o un script. Doy clic en diseño y luego doy clic en guardar como. Y se guarda un archivo .sh o un script en la carpeta .screenLayout. Esta carpeta .screenLayout se crea la primera vez que guardo un archivo. Y luego... Este archivo lo lanzo desde el archivo de configuración BSPWMRC. Y si quiero cambiar la resolución de la pantalla, abro nuevamente ARRANDR, pongo la resolución que necesito y luego guardo esta nueva configuración con el mismo nombre del archivo en la misma carpeta .screenLayout. ARRANDR es útil si tengo dos o más pantallas. En que el comando de configuración es mucho más complicado. Con dos pantallas, por ejemplo, tendría que dar todo este comando con xrandr.